Nosotros intentamos enseñar la belleza del mundo a través de nuestros vídeos. En cada viaje, cada nuevo país, vivimos momentos y lugares inimaginables. Y queremos que esto siga siendo así durante mucho tiempo. Pero no solo hemos visto sitios idílicos, también hemos podido ver, de primera mano, paisajes que habían sufrido mucho por culpa del ser humano. Aún así, siguen quedando en el mundo lugares como Tenerife, completamente llenos de vida, zonas protegidas, especies únicas y paisajes espectaculares. Aunque como seres humanos podemos protegerlos, esto no siempre es así. Esta es Hope, una cría de calderón de tan solo seis meses. Una embarcación le pasó por encima cortando su aleta, dejándola sin poder nadar. Los calderones conviven en el canal entre Tenerife y La Gomera con ballenas, delfines, tiburones, tortugas y otros animales emblemáticos. Pero por suerte, esta zona está protegida. O no es así. Hace unos meses recibimos un mail de Charlie, en representación de biólogos marinos y ciudadanos organizados para salvar esta zona. Nos informaba de la posible construcción de un macropuerto, a pesar de todas las evidencias contra el mismo, poniendo en peligro un lugar mágico, lleno de biodiversidad, tiburones, ballenas, delfines, tortugas y otras especies. Decidimos ir a verlo con nuestros propios ojos. El objetivo era hacer un vídeo que no solo informara sobre el problema, sino que también ayudara a tener un impacto positivo antes de que sea demasiado tarde. Vamos de camino al velero y el objetivo de hoy es avistar cetáceos una parte de toda la vida que tenemos en Tenerife, concretamente aquí en el sur de Tenerife. Bueno, pues... Vale, creo que nos estamos poniendo muy técnicos, Natacha, ¿quieres contar un poquito más sobre qué estamos haciendo? Sí, tenemos una ecosonda portátil para registrar eh, lo que es la distribución de materia viva en la columna de agua, lo que llaman Ajá. biomasa. Lo que estamos buscando es dónde está algo que llaman la capa de reflexión profunda, ¿Sí? que no es que profundamente reflexionen los peces, sino que es una acumulación de materia orgánica de organismos de peces pequeñitos de estos con muchos órganos de luz ah. por el estómago que viven ahí abajo antes he oído que había tantos que en la segunda guerra mundial se pensaban que era el suelo ya del océano En la segunda guerra mundial los barcos y los submarinos de los nazis pensaban que había un suelo o un fondo del mar y resulta que era tanta biomasa que ellos pensaban que era el fondo pero al final era todos esos organismos que viven en esa capa que se llama capa de reflexión profunda y aquí está azul es otra capa de organismos y luego la de arriba que arriba es normal porque arriba hay luz, arriba es fotosíntesis y entonces hay más productividad. Por eso los de abajo solo en cada noche y arriba bueno, no Ya se ha hecho de noche y os voy a enseñar algo de Tenerife que poca gente sabe. Ya, lo ha dicho tú, ha dicho que tú tiraste pelota yo no voy a ser menos. A no, pero ¿esto suena igual? <risa> <risa> ¡Wow! Guapísimo uh -huh! loco! Uh -huh! salta, salta. ¡Ah! Charlie no puedo quedarme aquí grabando. Coge esto en segundo. Voy a saltar. ¡Dios! Oh, Dios oh! <risa> <risa> wow <risa> ¡Qué bonito! <risa> ¿Qué es una luz espectacular. <risa> Oh, <laughs> I Acabamos de llegar al punto de inversión en Fonsalía y justo aquí, justo donde estamos, justo donde vamos a bucear y todo lo que os vamos a enseñar ahora sería lo que desaparecería si se construyera este puerto porque se quiere construir justo aquí y ahora mismo nos vamos a meter en el agua a ver qué es lo que hay aquí debajo y vamos a ver toda la vida que hay justamente en Fonsalía y la razón por la que toda esta reserva está protegida y por la que estamos en contra de la construcción de este puerto. Nos vamos a equipar. ¡Lets go! Estamos con todo el equipo, biólogos marinos de este lado, ex instructor de buceo, bueno, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo técnicamente, y Ryan, el otro instructor de buceo, ahí haciendo una historia para Instagram. Ok, ok, ok. okay. esta parte de Tenerife se declaró Zona Especial de Conservación para asegurar la supervivencia de las especies y proteger la biodiversidad, por una misteriosa razón, se dejó un pequeño espacio sin proteger. Justo en medio de la Zona Zec y en medio del paso de ballenas, calderones, tortugas y otras especies. No es difícil intuir que hay intereses económicos y políticos detrás de esta decisión. A día de hoy se quiere construir un macropuerto para 5 ferries y 500 embarcaciones, justo en ese punto. Todos estos barcos, pasando por esta zona llena de vida, tendría consecuencias devastadoras. No podemos permitir que esto ocurra. Esto es muy triste, pero hay algo que podéis hacer. Hay algo que podemos hacer. Muy fácilmente podemos conseguir entre todos que esto no pase. Se necesitan 50.000 firmas para que este proyecto llegue al Parlamento Europeo. Este vídeo lo van a ver un mínimo de 50.000 personas. Si cada uno de vosotros toma un minuto de su tiempo, solo un minuto, esto nunca pasará. Los pasos son muy sencillos. Firma la petición en el link que está en la descripción y en el comentario destacado. Comparte este vídeo, comparte la petición por Whatsapp o en tu historia. Así, en lugar de solo a ti, llegaremos a 100 o más personas. Multiplicadas por las 50.000 personas que verán este vídeo, son 5 millones de personas. Si actuamos unidos, nadie nos puede parar. Todo cuenta. Lo que tú puedes aportar, cuenta.